Algunos televidentes es que tienen la epidemia muy sensible, porque el que dice lo que no debe, oye lo que no quiere. Aquí hay gente que llama para opinar con relación a los debates que nosotros hacemos. Nosotros sí somos profesionales. Todos. Amado, Francis, todos, Jean, Carolina, todos. nosotros nos ganamos la vida discutiendo y tenemos la capacidad de discutir y al minuto sonreír mirando a la cara y saber que no pasó nada Así si ustedes de su casa sí, usted no puede si ustedes de su casa no pueden asimilar eso sí, no, no se bien. pongan a estar opinando sí. Se ponen a estar opinando tonterías, entonces eso yo les respondo no, yo... y se ponen bravos, entonces no piden. En eso, esa discusión termina bajo el humo de un Entonces <risa> no se ponen a estar opinando tonterías, lo menos no saben. Tengo que admitirlo, pero siento un cariño por ese uh, viejo, viejo, viejo de mí. Que no Pero está bien. Quítale, quítale ese No, pero es eh, verdad. Eh, lo eh, hacemos eh, lo loco. Oye, yo lo siento Lo hacemos lo loco. No, pero mira, a propósito, Francia. me Mira, mira, <ríe> cógete el tema tuyo. Sí. Francis, dame dilo ahí 30 segundos de tu sí, tiempo para agradecer a la gente que Como cada día nosotros tenemos, miren, un bastión, no oígame, oiga, no, un bastión de televidentes a nivel local, nacional e internacional. <ríe> Nosotros que somos los que guardamos los nombres, gente de toda parte del mundo sí. se conecta diariamente con nosotros y eso es importante destacarlo. Que esta tribuna es una tribuna totalmente democrática. Y la mayoría el quieren matar ya. ya. Sí, el programa sí, el internacional este. más internacional es este. Tenemos una llamadita y buenos días. lo que dice me convenció, no entendí nada de lo que dijo, pero voy a votar por él. Ah, <risa> <risa> <risa> Buenos días, Miren, buenos días, sí, bueno, buenos días. No, buenos días. Tenemos una llamada, buenos días. Hermano lo que habla hoy. Hola Manolo tiro. Oh, cuéntame. Yo voy de acuerdo cuéntanos. que cada cual hay que respetarle su opinión, ¿verdad? Ay, con... Pero en caso de usted emocional a, lo que, a los televidentes, yo no creo que es lo correcto. O sea, yo, eh, desde mi humilde condición eh, eh, de pensamiento que hago, entiendo que no es lo correcto. A a la persona que está mirando. Sócrates el... es un fresco. Sócrates no. es, que es un quiero hacer lo A los televidentes. Eso no se puede hacer. Pero déjalo oír. A ver lo que va a decir. No, pero no, Dios, no, no. ¿Qué fue lo que dijo? No, no. Sócrates es lo que está, Manolo. Y es importante qué? destacar eso. Es aclarando sí. que las discusiones que se dan aquí son de ideas. De que eso de no que, pase. Que de, aquí, de que pongan otro canal eso no, de... no, no, no. Oye, Si te están diciendo. Ese programa murió ya. Ese yo qué. ¿Qué es lo que tienen que hacer? No, sí. Sí. eso te todo evidente. Como que se vayan a ver a Uchi ya, son que voy va, a ver otro. Gracias. Un programa más aburrido, bueno, un la más sí. la comunidad. Sin habla de plan social. De Cardenal no. Sancha, que, que está sí. es precisamente sí. en la Caperuza 12, Él no escuchó. Está promoviendo su fiesta y en estos momentos de Navidad con el propósito de recabar fondos para la conclusión de su parroquia o de nuestra parroquia, porque vivo en esa claro. zona y soy parte de ella, y sobre todo tengo un sacerdote muy querido, Aridio Vicioso, que está ahí. Y del obispado no da un Bueno, tú sabes que el obispado ya hizo sus aportes. Okay. Lo que pasa que la comunidad es claro, que construye su propia grande, iglesia. La, comuni cosa. la comunidad y los feligreses construimos millones. nuestra propia iglesia. Mucho Miren. En el día de ayer, y le voy a pedir que me... Si es posible que hay fotografías y creo que ahí fue recogida por Telenor la rueda de prensa que convocar ayer en Manuel Trinidad junto a él, anunciando su vice, su vicealcaldesa. Di discúlpame, eh, sí. eh, déjame decirle al máster en, sí. en, el, en el disco que se llama eh, Finales 10, están los videos de esa actividad. Finales 10. Exacto. Por favor, para que me acompañe en este breve recuento que pienso hacer en mi turno respecto a la actividad en que ayer la, la coalición Juntos Podemos somos, partido reformista y fuerza del pueblo, que finalmente ayer, en el día de ayer, la Junta conoció y admitió el cambio de nombre del PTD por Fuerza del Pueblo, encabezado por Leonel Fernández. En el, esto, esta actividad se realizó aquí en El Dorado, Restaurante El Dorado, en su salón de actividades, y contó con una masiva eh, presencia de militantes y dirigentes importantes, encabezado por Andrés eh, Acosta. Eh, Juan José Rosario, y con ellos el alcalde, el próximo alcalde de este municipio. No, no espérese que voy a dar. Ah, bueno. Y bajo la conducción, permítame decirle de Emanuel de, de, Trinidad, Angie Paulino, la vicealcaldesa, y el resto de los regidores, entre los que me encontraba yo, Bravo. o me encuentro yo como parte de, del equipo que acompañará a en Manuel Trinidad, en su gestión. Nuestra experiencia, llevarla y acompañar a nuestro alcalde en Manuel Trinidad. La conducción a cargo de la profesora, ilustre profesora Luz Selene Plata. Brillante, como siempre, motivadora, pero sobre todo, que en ella, en sus palabras, refleja la historia, y la esencia de los orígenes y permanencia en su pensamiento del partido que fundara Juan Bosch. Es una mujer bochista, una mujer de tradición, ella y su familia, su esposo, y su difunto esposo, su difunto esposo perdón, y su familia. Luz Plata, brillante comunicación, brillante conducción. Y así saludar al resto de los candidatos, entre ellos Tito Marte eh, y demás. Eh, bueno, Joselito Tavares, que me dijo, mira tú no me mencionaste. De todas maneras, a todos, creo que es una propuesta que San Francisco de Macorís tendrá que ponderar por la experiencia de Emanuel, por la experiencia nuestra, mía, eh, en, en, como regidor. Y esperamos que el favor del pueblo... Para llevar una. Y gracias a la producción que no me entregaron el. El vídeo. El vídeo. El, ¿Cómo es que se llama? ¿El qué? El crudo. Ajá. Sí, sí, no, nosotros lo tenemos. Si lo Entonces, quieren, ¿por qué no, no lo me le pedí ah, que dice que que que lo prende? Claro, ah, tú por favor. Claro, ok. Que a que lo voy a ¿Tú lo pediste cuándo? Sí, sí. Era al principio. Ah, y ¿Y era, yo, yo, yo seguía ahí? hablando y no lo hicieron. En finales 10 está el video. Finales que se subió 10 dice... para el noticiero. Ah, bueno. Se a ver si es posible. No está ya. Ah, bueno. Ah, bueno. Debe de haber un error ahí. Bueno, pues eh, no ante hay, hay mala intención. Ante todo esto y, y el planteamiento que haces y la proclamación que se hizo ayer, ¿cuál es tu visión o sea real? ¿no? Porque siempre el, el, los candidatos dicen que van a ganar, pero la situación de la fuerza del pueblo en estos momentos. chino lo dijo. Partiendo, <risa> partiendo de lo que se ha dado. Eh, ya que no vamos a entrar en esos detalles. La Fuerza del Pueblo, mira, Miledis, no, Siquió. La Fuerza del Pueblo, eh, no tengo datos de, de... de la situación de Miledis ni de Siquió. Ahora, la Fuerza del Pueblo se está reuniendo, es una coalición de partidos. ¿Está, está listo, por ah, favor. Sí, okay. Va Vamos a ver. Entonces, okay. mientras tanto, yo voy a, a decirle, la Fuerza del Pueblo es la... Vamos a escuchar un, chico. Vamos a escuchar un poquito ah. a Lucelene Plata. Es para la República Dominicana, para la región, para esta provincia de Duarte y para este municipio, un momento histórico. En esta, esta tarde solemne, nosotros queremos presentarle al país, en esta tierra de lucha, en esta tierra próspera presentar la fuerza del pueblo A, eh, finalmente, al, al Máster. Y hay que felicitar la fuerza pues, del pueblo aquí en sí. San Francisco. Realmente, eh, en este municipio han iniciado con una gran fuerza. Se ve ahí una gran representación. Y felicitar el partido. Eso es, pues, es importante porque eso promueve la democracia. gracias, Rosa, que usted sabe que es sí. parte de... Y... Es como candidata sí, también. Aquello entonces que dice que no se fueron nadie. No, no, sí. eso es... El, el, Lo dijo el, el, lady aquí. El decir sí. eso es... Eh, no, ya habló de un no. 7% más o sí. menos. Eh, pero ahí hay, una, ahí hay una gran fuerza y eso es importante. No, es que porque lo que están eso, ahí son los dirigentes por, históricos del PLD. De porque claro, eso promueve Ella los minimizó. Los minimizó. los minimizó. Tú Francis, sabes tú que, tú que mira, es el deber. Yo Así creo que. que la mira Carolina. Es el 6 de octubre cambió el curso de la vida política nacional. Y aunque, como decían hace un momento, hay quienes han minimizado ese proceso. Pero el que no lo entienda se quedará creyéndose otra cosa. De hecho, ha generado esta coalición al punto que el PRM es parte de la coalición en, en 24 provincias. Obviamente que en la de San Francisco de Macorís no se cuajó la parte, pero tenemos un aspecto que nunca se había dado. Tantos partidos juntos con proyectos de, de alcanzar la administración y el poder que ya en esta primera etapa se está, formando, se está formando para el próximo febrero. Es decir, que con esta propuesta ya definida, a Manuel Trinidad candidato, Angie Paulino como su vicealcaldesa y nosotros acompañándole, ahí están representados los 11 partidos. De 13. Okay. Entonces, cuando eso se da en un país como el nuestro, tan politizado, ciertamente que debe llamar la atención frente a los que gobiernan y siguen haciendo desaciertos a esta sociedad que ha aspirado siempre a tener bienes públicos tangibles, no de proyectos de publicidad, de comunicación, donde se le haga creer al propio que está escuchando, que está viviendo esa circunstancia, cuando en su realidad no lo es. Esos media, eso media marketing o media tours generan, en fin, realidades inexistentes. Pues de hecho, la fuerza del pueblo... La coalición de Juntos Podemos, partidos reformistas, estamos haciendo ya la propuesta. Próximamente estaremos en una especie de taller o seminario donde se va a producir con la presencia nuestra los regidores que acompañaremos a Manuel y a Angie lo que será nuestro plan de gobierno municipal. Y tengan la seguridad que estaremos empleando todo nuestro conocimiento y nuestra voluntad para que resulte un verdadero proyecto municipal de cara al futuro, con todas las los retos que tenemos. Pues ahí está, la suerte está echada. Felicitar a Lucelene Plata y a, los de, y a todo el equipo que formó ayer la rueda de prensa y que la sociedad franco-macorizana sepa que ya estamos como candidato en lo que respecta a mí como como candidato al regidor por esta coalición de partidos que la personifica el partido reformista en San Francisco de Macorís porque es parte de la fuerza del pueblo y juntos podemos. ¿No, ¿no te sientes como, como eh, Julio César frente al Rubicón? Sí. Alea, Alea, ya está César. No la suerte ha sido echada e e Francis, ¿qué tú vas a hacer mi, para fe. conseguir el voto de los guaguaguá y de los muchachos que tienen la para aprender? Bueno, <risa> definitivamente nosotros tenemos que ser orientadores a la juventud y propiciar. ¿Y los como? No, porque los popis él ya lo tienen. <risa> los popis, que sabe de todo el mundo que son, no, pues, no, Clase no. media alta. Mira. Pero los de guaguá -Gua de abajo. Mira, desde la sala capitular. Todo lo que tienda a producir bienes colectivos para todos y la juventud estará integrada en mis proyectos, olvídese. Incluyendo aquellos, los impedidos que a mí siempre lo hemos, de, lo hemos defendido. Los políticos son expertos en responder sí, sí, todo y sí, no va. decir nada. Muchas gracias hermano, tú vas a votar por a... mí.